hola que tal amigos bienvenidos a un video más hoy les voy a enseñar a hacer esta cajita para mejores amigas lo hice con dos cajitas de leche contiene fotos dulces o chocolates el contenido ustedes saben que es opcional la tapita les va a servir como porta fotos y la cajita cuando consuman los dulces va a servir como organizador ya sea de cosméticos o de cepillos me parece que es una idea muy útil, espero les guste vamos ahora con el paso a paso como les dije voy a estar utilizando dos cajas de leche vamos a medir 12 centímetros y vamos a cortar nos quedaría así Voy a hacer estos quiebres para a la hora de pegar las dos cajitas me quede mejor. Con una lija voy a lijar un poco. Acá lo que hice fue pegar una telita que ya les voy a decir cómo lo hice. Esta es una telita que por un lado es lisa y por el otro lado es como, como peludita. Nada más de bonita, acá van a dejar 2 centímetros voy a tomar la tela y la voy a doblar así voy a aplicar silicona líquida me gusta más hacerlo con silicona líquida porque si me equivoco puedo despegar como están viendo acá voy a dar vuelta miren que es como peludita, toda bonita esta telita pueden utilizar la tela que deseen que sea de fondo entero Voy a pegar o aplicar silicona líquida en esta parte superior. Para pegar así. Este es el forrito de la parte interior. Y teniéndolo acá pegadito, voy a introducirlo. Voy a pegar acá. para hacer la base voy a utilizar la tela y otra parte de la caja de leche la que sobró, vamos a repasar así y cortamos voy a aplicarle silicona líquida y lo voy a pegar, lo voy a forrar con la telita doblamos así y cortamos. Ya solo queda colocarlo acá en el fondo. Así nos quedaría. Ahora voy a aplicar silicona líquida en un lado. Por eso lije para que me pegara bien. Y vamos a pegar así las dos. Las dos partes. Vamos a hacer esta parte. Utilicé una parte de una caja de leche y igualmente la forré, pero ahora la pegamos. Acabo de utilizar un papel decorativo, me gusta mucho de bolsitos y zapaticos. Voy a doblar acá 2 centímetros y lo voy a pegar. Que sería para pegar acá en esta parte, ya teniendo la pegada, vamos a cortar estas esquinas, que sería para pegar así, pero antes voy a cortar estas esquinitas. listo ya solo queda aplicarle la silicona y pegar ahora sí voy a pegar esta parte voy a aplicar silicona líquida recuerden que también pueden hacerlo con silicona caliente si les parece más fácil a mí me parece mejor así y pegamos y como nos queda de bonito se ve todo pulidito bueno ahora para proteger este papel voy a pegarle contact es bueno protegerlo porque esta cajita va a quedar como un organizador me parece que es muy útil porque sirve para obsequiar o colocar dulces chocolates y ya la persona lo puede dejar para organizador acá me quedó una arruguita traten de que no les quede arrugas para que les quede más pulido quedaría así ahora vamos a hacer la tapa acá me dio 7.3 centímetros mire yo le acerco 7.3 tres rayitas y el ancho me dio 15 centímetros entonces para hacer la tapa voy a utilizar cartón duples y vamos a medir así, en estos dos lados medí 3 centímetros y acá en esta parte medí los 7.3 y aumenté tres rayitas más porque la tapa debe ser más grande que la base y acá voy a medir, recuerden que es a partir de los 3 centímetros que van a medir voy a medir ahora el ancho que me dio 15 centímetros y le voy a aumentar cuatro rayitas más y ya lo que voy a hacer es repasar con la tijera para poder doblar más fácil hacer los quiebres más fácil así y para que me quede más gruesa la tapa porque esto va a ser un portafotos también voy a pegar un cartón duple de la misma medida así así nos quedaría igualmente voy a hacer los quiebres Quita eso que me está ahí. voy a cortar los lados y vamos a pegar así, armar así la, la tapita nos quedaría así ya lo que voy a hacer es colocar unas gomitas esto se lo voy a regalar a una amiga que le encantan todas estas cositas se la puedo dar con estas gomitas y estas almendras bueno ahora vamos a, a cortar dos partes que sean así de este mismo tamaño voy a hacer dos puntitos en la mitad y con una aguja voy a hacer este huequito que luego voy a ampliar con un palillo no mostré porque me queda muy largo el video con un palillo lo pueden ampliar y vamos a colocar dentro una caullita que no sea gruesa, vamos a hacer un nudo voy a aplicar acá silicona líquida para pegar así esta parte ahora vamos a tomar esta y vamos a colocar la caulla de nuevo que este sería para pegar acá, vamos a dejar un poquito flojito y igual vamos a hacer un nudito y pegamos en esta parte nos quedaría así, ahora voy a tomar gesso y una espuma y voy a pintar con él para que me quede con una textura eso es opcional si quieren lo pueden dejar o pintar solamente con pintura acrílica blanca que es el segundo paso pintura acrílica blanca y van a dejar secar muy bien van a pintar también en esta parte ahora vamos a utilizar fotos van a utilizar fotos de las amigas o no sé a quien le vayan a obsequiar esta cajita puede ser a una amiga, a una mamá a una tía, a quien desee estas fotos serían acá en esta parte pero antes voy a pintar con pintura acrílica fucsia, esto es opcional si lo desean hacer, dejan secar bien y voy a pegar palitos de balso, porque recuerden que esta va a quedar como un portafotos, va a ser demasiado útil esta cajita. Vamos a pegar así los cuatro, así ahora lo que voy a hacer es pintar esta parte. Entonces, si desean pintar con esta pintura acrílica fucia o si no lo pueden dejar blanco es como deseen, recuerden que yo les doy la idea, también van a pintar estos cuatro lados, ya estando seco acá pegué las fotos, voy a escribir amigas también es opcional si quieren escribir amigas o escriben el nombre de las dos voy a hacer dos banderitas acá que luego vamos a pintar esto de negro y voy a decorar con perlitas lo pueden pegar también florecitas ahora voy a escribir con pintura acrílica por siempre con pintura acrílica blanca Creo que esto es un recuerdo muy bonito, un regalo muy bonito. Que va a servir para decorar un nochero o donde desees. O el computador. Una parte del computador. Vamos a seguir decorando con corazoncitos. Punticos. Y voy a hacer puntitos con pintura acrílica de tres colores. Voy a utilizar este palito también. Azul fucsia y amarillo fluorescente. Me encantan estos colores así vivos. Nos quedaría así. Acá en esta parte interior voy a pegar las fotos. Voy a colgar las fotos en cada ganchito lo o escribí el nombre de las amigas. De las dos amigas nos quedaría así que al dar vuelta nos quede derecho voy a aplicar la impermeabilizante glue o pueden aplicar spray para darle brillo y para proteger también esta parte las fotos ya están protegidas porque las forré con, con contact Aplicamos con cuidado y dejamos secar muy bien acá en esta parte pegué dos perlitas en esta parte superior no y acá voy a pegar otras dos perlitas que sería para que se pueda apoyar el portarretrato que queden así saliditas para poder que se apoyen bien, pues que se coloque, pues pare bien el portarretrato. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la idea. A mí sinceramente me encantó. Es una idea bastante útil que a quien la regales sé que le va a gustar. Manito arriba si te gustó, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.